Bueno, eh, saludos, ¿qué tal? Eh, a la gente que nos ve ahora a través de los medios digitales, plataformas digitales, estamos en Babaoyo, capital de los ríos, atrás está pues la desembocadura de dos grandes ríos, ¿no? el río Caracol, el río San Pablo, para formar el gran Babaoyo. Y bueno, estamos acá con colegas periodistas, también como es nuestro amigo Nilo Domínguez, y bueno, el prefecto de los ríos, hoy vamos a tener un conversatorio para encontrar algunas eh, respuestas, dudas, lo que está sucediendo en la provincia de Los Ríos en estos momentos, momentos muy álgidos, momentos de tensión, podríamos decir. Y un tema que preocupa todo, ¿no? El cobro anticipado del viaje en la E25, exactamente en el recinto de Los Ángeles, en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Este tema es que durante la semana pasada lo hemos venido trabajando y esta semana con algunas reacciones, incluso reacciones del propio... De la cartera de Estado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ha traído cola, eh, incluso ha involucrado a otros políticos. Y vamos a hablar un poco de esta situación. El día de ayer vimos también a la dirigencia nacional de la FENACOTI eh, haciendo también su voz de protesta a los transportistas, y hay momentos tensos. Y yo creo que es importante que podamos escudriñar un poco para ahondar en estas respuestas que necesitamos todo y al final de todo encontrar soluciones para que el pueblo sea ganador. Señor prefecto, eh, saludos, bienvenido eh, en este diálogo. Queremos consultar primeramente, eh, habíamos eh, encontrado algunas situaciones bastante críticas en este tema del cobro anticipado del peaje. Hemos entrevistado a voces, tanto locales, eh, provinciales como nacionales, y la mayoría está en desacuerdo de este cobro anticipado del peaje. Entendemos que la empresa, la concesionaria, tiene algunos problemas, hay un informe de contraloría, hay un cobro anticipado, y bueno, como lo dijo el viceministro, el señor Pilco, están autorizados ellos para cobrar. ¿Cuáles son las reacciones, cuáles son los momentos, qué se puede hacer ante esta situación en el cobro anticipado del peaje que afecta a la provincia, de los ríos y a nivel nacional? Sí, bueno, gracias, gracias Guido por, por la entrevista, gracias a Nilo Domínguez, Queridos amigos, por estar aquí presentes y tener esta entrevista que eh, logra que se pueda ampliar mucho más eh, todas estas interrogantes que existen a nivel de la ciudadanía. Un agradecimiento también al restaurante La Pinta que nos ha permitido usar su espacio en este lugar tan lindo donde está el, el río Babaoyo y que se une con el Catarama o el Caracol y el San Pablo, que vienen desde la cordillera, y este río Babaoyo que se une al río Guayas y sale hacia el mar. Eh, Gracias por eso, es sumamente placentero, es una característica de babahoyo tener estos grandes ríos. Sí, es gravísimo lo que sucede porque son abusos sobre abusos. Se advirtió en el gobierno anterior de que no se firmen estos contratos porque la empresa que firmaba no tenía ni capacidad económica ni capacidad moral para hacerlo. El, el principal accionista de la empresa... ...estaba ya inmersa en el, en el problema de Arroz Verde... ...que fue el, el caso eh, de escándalo de corrupción... ...más grande que ha tenido en la historia el Ecuador... ...y que luego de todo esto salió sentenciado... a ocho años de prisión y que ahora está prófugo de la justicia... ...pero sin embargo el gobierno anterior le dio el contrato... Eh, ...teníamos las expectativas que un nuevo gobierno... ...iba a tomar las cosas de forma distinta... ...al inicio así lo hizo, pero luego parece que acordó con ellos... ...y las cosas están igual y no solamente que, que han mantenido estos contratos viciados de, de temas legales... Que, ...que lo dice un informe de la Contraloría, de, de, de, de, que salió el año pasado, sino que lo respaldan... ...lo, lo grave es que lo respaldan con todo, sí, y ahora que la ciudadanía, que los transportistas... ...los agricultores, los comerciantes, los estudiantes, todos han salido a hacer plantones en contra de esto ya los amenazan, y amenazan, ya no amenazan ni siquiera el gobierno, amenaza también el concesionario, o sea, se siente como con derecho a amenazar. Bueno, es que se sienten tal vez respaldados por el Estado, ¿no? Y tienen la policía, tienen la CTE, y este tema del respaldo tal vez del propio gobierno incita a que la concesionaria pues este tipo de comentarios. Es tipo que no solamente respaldo, sino que es reparto que hay ahí. Porque cuando hay reparto salen todos esos actores, y eso es... Yo no, yo no tengo en ese, en ese sentido ninguna cosa que limitar. Yo, yo observo que cuando se van con todo, en, en contra de contratos viciados de ilegalidad, en contra de lo que dice la ley y la constitución, que tú, uno no puede cobrar por un servicio que no, lo, que, no lo, que no lo da y que tenga tanto respaldo. mire, eh, a mí me llegó ya la notificación. De la, me demandaron a la fiscalía. De la fiscalía. ¿Quién sí. presenta la denuncia? Un policía. No lo hace ni siquiera la gobernadora, no lo hace el ministerio, sino la Policía Nacional. Sí. Y les quiero un poco para que, para que conozcan, ustedes que, que muchos de ustedes eh, han conocido mi trayectoria política, hace tiempo en el gobierno de Correa, se acuerda cuando querían sacar a toda la gente que estaba en el bypass, en las partes suburbanas de Babahoyo, y declararon eso zona de alto riesgo, de alto riesgo. De alto riesgo zona protegida. Este, también me hicieron lo mismo. A mí me demandaron ante la fiscalía, me, me mandó el ministerio del gobierno, en ese momento que tenían todos los poderes, y dijeron que no iban a permitir que ellos no iban a hacer ni relleno, ni no iban a permitir que nadie rellene, y a mí me demandaron, para, me querían meter, me querían detener. Y yo seguí luchando, ahí nos metieron policías, militares, y seguimos luchando, miren, ya ellos desaparecieron en este momento, están también prófugos de la justicia, lamentablemente, con mucha pena, y nosotros estamos rellenando el relleno hidráulico. Porque cuando se, cuando se trabaja por causas justas, cuando uno elige una comunidad, uno tiene que estar del lado de la comunidad, no del lado de los concesionarios, no del lado de los contratistas, como lamentablemente está el Ministerio de Obras Públicas. Eso es lo que les puedo decir de forma general, de estas cosas que han sucedido y que estaremos ahí luchando y defendiendo a los ciudadanos más de que nosotros no fuimos a hacer una paralización de servicios los señores transportistas los agricultores, los comerciantes hicieron fue un plantón y me solicitaron que vaya que sientan mi respaldo y eso lo hice fui y me vi con ellos estuve al lado de ellos y luego después de unas horas me retiré sí, porque si nosotros nos vamos a temas de de paralizaciones de servicio, o sea, las cosas hubieran sido distintas. Ese, ese peaje ya no estuviera ahí, téngalo por seguro. De acuerdo, eh, bueno, dar gracias a Dios por la oportunidad. Señor Prefecto, buen día a toda la audiencia que nos sigue a través de estos mecanismos importantes para poder establecer el diálogo, sin duda alguna. Eh... ...elecciones seccionales que se acercan... ...sin embargo, ¿cómo lo toma usted prefecto? Bueno, esta lucha viene desde hace ya tres años atrás... ...o sea, no pueden decir una cosa con otra... Eh, ...la situación es que ya ahora ya colocaron el segundo peaje... ...allá en el sector de Santo Domingo... ...la prefectura, el municipio... ...se aliaron a los contratistas... ...acá la ciudadanía no ha querido hacer eso... ...y nosotros como institución provincial... ...le hemos dado todo el respaldo a la ciudadanía... ...no podrían decirlo político... ...o si lo dicen político a buena hora... ...porque aquí hay un político... ...si podemos decir que es política... ...un político que está defendiendo los intereses... ...de la provincia... ...y hay otros políticos... ...que más bien están defendiendo los intereses... ...del concesionario... ...o sea que el tema sí es político... ...por ambos lados... ...del lado de nosotros... ...que no queremos que abusen... Eh, ...de los derechos de nuestros ciudadanos... ...y por el otro lado... Los otros, los que les llamo yo los virados, que llega a todo gobierno y se viran, esos también que son políticos, pero que están defendiendo los intereses del concesionario. Vaya usted a saber por qué defiende los intereses del concesionario. Yo, en todo caso, defenderé siempre los intereses de la población. Como parte de esa defensa que usted ha mencionado en este momento, una de las declaraciones que sorprendió durante los últimos días, a más allá de sorprender también que, de alguna manera, eh, causó cierto alivio tal vez en la población, en quienes no están de acuerdo con cancelar de manera anticipada este rubro que se está cobrando, que se ha venido cobrando, es lo que usted planteó, la posibilidad de alguna manera de poder eh, crear rutas o vías alternas para que quienes hacen uso de estos importantes esdiales no tengan que precisamente transitar por esta zona donde quizá se verán obligados a tener que cancelar este valor anticipado por el servicio de la movilidad, perfecto. Bueno, ya, ya, ya se ve cuáles son las políticas y las políticas lamentablemente de parte del Ministerio de Obras Públicas son de defensa a las concesiones. Si nosotros no paramos este tema de, San, de, de buena fe, ya no podemos mezclarnos en los temas de Santo Domingo porque esos un problema ya de Santo Domingo, lo mismo nos quieren hacer en el caso Buenafé-Puján, que quieren, que quieren firmar un contrato de adjudicación, una adjudicación y luego un contrato, y que en seis meses ya colocarían las casetas para el cobro. O sea que si no evitamos eso, lo mismo no nos van a querer hacer acá. Pero nosotros ya estamos en este momento trabajando en lo que usted dijo hace un momento, en ver al ciudadano rutas paralelas, para que si hay un peaje, el ciudadano tenga la posibilidad de coger una ruta de la provincia de Los Ríos y trasladarse a través de este corredor. En el caso de Buenafé, en, en el sector ya estamos conversando con algunas personas y algunas haciendas y están dispuestos a darnos un tramo para hacer una nueva carretera y que el ciudadano de, que, que viaja y que cruza por la provincia de Los Ríos tenga también esa posibilidad. O sea que son, son alternativas. Otras alternativas es que... En estos días que se va a dar una reunión con el Ministro de Obras Públicas, una reunión con el Presidente de la República, un poco se logre tener consensos y llegar a un acuerdo y evitar estas cosas. Eh, la posición nuestra, la posición de la gente de fe, la posición de la provincia de Los Ríos, no es que estamos en contra de las concesiones y de las obras, estamos a favor de las obras y de las concesiones. Lo que estamos en contra es que nos cobren de manera anticipada, eso es todo. Y la gente de Patricia Pilar, en una reunión que se mantuvo con el sector, llegaron a un acuerdo, miren, son aparentemente, según ellos, son 119 kilómetros. Yo les digo que no son ni 90. Le pidieron que le amplíen 11 kilómetros, 11 kilómetros, y estaban de acuerdo con lo que, lo, que le coloquen el peaje. Y yo en ese sentido, en ese sentido, eh, estuve de acuerdo con ellos y los apoyé en esa posición. Pero ni siquiera eso quieren hacer lamentablemente estas situaciones están pasando, no quieren hacer nada no quieren hacer nada, únicamente cobrar Perfecto, Comañero. Bueno, ya para terminar este tema de, del peaje no sé, señor prefecto, si han dialogado en la parte jurídica, de pronto un amparo un amparo referente a, a cómo poder detener este cobro en la parte legal, si han consultado a juristas posibilidades, recursos, eh, hacerlo ya por la parte legal, porque al final de todo eh, si sí, la parte por la fuerza es negativa, no trae violencia, pero la parte jurídica podría funcionar. Bueno, hay varias, varias alternativas realmente. Hay alternativas de llegar a un acuerdo para que las cosas se desarrollen de una buena manera. Hay la otra parte de que, de que se busquen también vías alternas para que puedan circular las personas. O hay alternativas también de ir por la vía jurídica y que les paralicen el peaje como ha sucedido en en muchas en muchos concesiones donde hay un abuso deliberado sobre la población y uno de esos es el que quieren hacer acá, en el que están haciendo en el tramo Buena Fe hacia la provincia de Los Ríos. De acuerdo, eh, bueno, sí, había dicho Guido para cerrar, quisiera cerrar también con, con, con esta, para contextualizar principalmente, y frente a ese escenario, prefecto, ¿cuál es el riesgo? O sea, porque aquí hay... Una problemática ahí, pues en efecto, según la parte, eh, la normativa constitucional no se puede cobrar precisamente sin antes de dar el servicio eh, para el cual estarían facultados, el que corresponde. Eh, pero, ¿cuál sería el riesgo en este caso de que los ciudadanos cancelen de manera anticipada por un servicio por el cual todavía no están recibiendo? ¿Cuál es el riesgo allí? ¿En qué podría terminar algo de esta naturaleza? Bueno, están cometiendo una ilegalidad. Hay que ver qué tanto está metido el gobierno central. Una cosa es el ministro. No se olviden que el ministro representa al grupo de los virados. ¿Sí? Representa al grupo de los virados. Cosa que ese es un... Ese es como quien dice es un acuerdo, es el espacio que le dieron a todos ellos. ¿Virados con la ciudadanía o...? Virados con... El gobierno. Que se saquieron de un partido y se fueron a otro. Okay. O sea, no se fueron a otro. Se fueron a respaldar al gobierno. Sí, y, y siempre es bueno que respalde al gobierno en lo bueno, pero se fueron a respaldar en lo malo también. Cosa que eh, el ministro es el representante, la cabeza visible de los virados. Esa es la situación. Y, y estas concesiones son interesantes, porque no se, olvide, no se olvide que la concesión es a 30 años, 27, 30 años, dice ahí, siempre cambian las cosas, y va a producir más de mil millones de dólares. Y dicen que son tres años de construcción pero no dicen cuándo van a construirlo. puede ser en los últimos años. Tal vez comiencen a construir cuando ya los carros no anden por la tierra, sino anden por el aire, porque como van avanzando las cosas. Pero, pero a, así son las, las situaciones que les hacen a los riocenses. y eso hay que evitar que no suceda. Bueno, dándole, para no perder un poco el hilo de este diálogo ¿no? y lo que habíamos hablado anteriormente en la E25, duramente se criticó eh, la cartera del Estado del, del METOC, se, ...se llevaron los recursos de, de la provincia de Los Ríos... ...a la provincia de La Suárez ...vemos que todavía se está rehabilitando la E25... ...en el tramo Quevedo-Babaoyo, Ventanas, todo eso... ...bueno, entendemos que dentro de este proceso de rehabilitación... ...también a, a la provincia de Los Ríos le están viendo la cara... ...siempre los, las autoridades o los líderes defienden a su provincia... ...pero no hemos visto reacciones pocas en este caso... En este caso la prefectura como perjudicada y ya esta vía algunos tramos ya casi está lista, necesitamos ahora las señales verticales, horizontales. ¿Cómo está esta situación? A ver. Este convenio cuando se le cayó al gobierno anterior todas las concesiones irregulares que quiso hacer, ya tenía cero credibilidad ante el país. No tenía credibilidad el ministerio anterior y quisieron lanzar un ter una tercera concesión para esta vía y nos pidieron a nosotros que seamos parte de la concesión para darle seriedad al proceso. Yo les puse solamente dos condiciones para entrar en ese tipo de concesión. La primera, que entre Juhan y Buenafé se coloquen únicamente dos peajes, no tres como ellos lo querían. Y la segunda, la segunda concesión, la segunda consideración que se hizo y condición era que no se espere que se adjudique a, a la empresa que se firme el contrato para recién comenzar a dar mantenimiento, sino que darle mantenimiento antes de que se contrate la obra. Y así fue. El Ministerio de Obras Públicas nos pasó un presupuesto de 8 millones de dólares. Nosotros lo contratamos en 4 millones cuatrocientos. El ministerio tenía que dar el 100% de eso, cuatrocientos. Nosotros financiamos todos los excedentes de las obras y también financiamos la administración y el, la fiscalización de la obra, que cuesta aproximadamente entre las dos cosas un, entre un 4 a un 6%. Me imagino que por la posición mía referente al tema de, la, de, de este abuso que, que, quieren, que están cometiendo en Buena Fe, el Ministerio el año pasado, en el mes de octubre, se me llevó a mí los 2.480.000 dólares. Se los, se los llevó a la cuenta, los cogió de la cuenta de la provincia de Los Ríos y se los llevó a la cuenta de la provincia de La Zoaya. Y de ahí ha estado todos los, todas las semanas, todos los meses, diciendo que los va a devolver. El día que vino el presidente de la República, yo no he visto en mi vida política eh, un ministerio que tenga tan poca seriedad, de que cuando estaba el presidente de la República, yo llegué a la reunión, él me entrega el documento, me dice, vea, vea, prefecto, aquí está el documento, fírmelo y yo le devuelvo mañana los recursos. O sea, estaba creo que aterrado porque estaba el presidente de la República. Ese documento solamente era un papel porque no había ni la partida ni había nada. No quise decírselo ese momento al presidente de la República porque no quería hacerlo pasar un mal momento eh, por su presencia en la provincia de Los Ríos y quedamos en tener una reunión. Pero ese documento que dio el ministro no tenía ninguna validez, no tenía absolutamente nada. Me ha mandado comunicaciones diciéndome que ya está la partida pedida al Ministerio de Finanzas He llamado al Ministerio de Finanzas, porque tengo amigos El Ministerio de Finanzas, y me dicen que ahí el señor no ha hecho ningún trámite, cosa que es una retaliación por defender los intereses de la provincia de Los Ríos. Es adicionalmente, había un proyecto que es Guaranda-Los Ríos, que va desde Pueblo Viejo, Urdaneta, el límite con, con Bolívar, y de ahí Bolívar cogía hasta Guaranda. Era un proyecto de algunos millones de dólares, en el caso de Los Ríos, era un poco más de 4 millones de dólares, y nosotros, en el caso de Los Ríos, el 50% lo colocaba la prefectura, en el caso de Bolívar, el 100% lo colocaba el Ministerio de Obras Públicas. Pero esa partida, ese convenio, con todo, también se lo llevaron. O sea, por defender intereses de la provincia, comienzan a hacer este tipo de retelaciones en contra de nosotros y la provincia. Sí, sí, me llama muchísimo la atención también, porque también hay que ser crítico en esto, el silencio de otras autoridades, porque esta no es una lucha solamente nuestra, no es una lucha de los agricultores, no es una lucha de los transportistas, no es una lucha de los comerciantes, no es una lucha de los estudiantes cuando comienzan las clases, porque ahí le cobran, le cobran el pase hasta las motos, pues. O sea, todo el mundo paga ahí. Y lamentablemente ese silencio de los demás hace parecer como que nosotros somos los únicos que estamos defendiendo esto. Los malos, no. los malos de la película, como a veces dicen. Los malos de la película que están en contra del gobierno. Yo estoy en contra del gobierno, yo lo que más quisiera es que el gobierno le vaya bien y estoy dispuesto a cualquier acción que se dé a favor del gobierno para que pueda salir adelante. Eso, eso es la realidad de, de estas situaciones que, que se dan y que lamentablemente, lamentablemente pensamos de que iban a ser distintas y, y siguen siendo iguales siguen siendo ah. iguales, el abuso contra ciudadanos. Había muchísima esperanza, sin duda alguna porque este ha sido un tema que se viene dando desde hace años en varias administraciones eh, gubernamentales también, Has, han surgido algunas posibilidades con esta deuda enorme que tiene el gobierno con la provincia de Los Ríos, la vía de la muerte, cuántas personas han perdido la vida, cuántas familias han resultado enlutadas, eh, cuántas pérdidas económicas también han existido, no tal vez por la imprudencia precisamente, pero sí por una falta de eh, infraestructura que pueda dar una posibilidad de pronto en un momento de reacción eh, durante un siniestro de tránsito y algo que la ciudadanía, este tema, esto es algo que ya tiene cansado sin duda alguna a, a todo el pueblo riocense no solo a los riocenses, sino a quienes hacen uso de esta importantísima arteria vial que une la costa con la sierra, sobre la cual transitan decenas de miles de carros, de vehículos, eh, una ruta de una producción bárbara, tremenda, que aporta, sin duda alguna, eh, muchísimo en el país, y que ha sido la deuda más grande que ha tenido el gobierno para con esta provincia. Y el ciudadano riocense, al escuchar eh, o al ver este tipo de situaciones que se dan realmente todos los años, y que aparecen algunas personas cada vez que hay un accidente de consideración, haciendo tweets, haciendo de pronto también algún tipo de llamada al gobierno, pero hasta ahí queda, hay un silencio también por parte del legislativo, y es penoso y es lamentable porque teniendo representantes también en la asamblea, debería ser motivo también, sin duda alguna, de que se pueda unificar, de que dejen de un lado el tema político y puedan unirse para trabajar en pro de los riocenses, presentar un proyecto o de alguna manera una alternativa que ayude a que, por ejemplo, como se lo planteó en su momento, y le quería consultar al prefecto, existe tal vez la posibilidad de que si esta concesión tal vez vuelve a fracasar, como ha ocurrido en otras ocasiones, la Prefectura de los Ríos cuenta con la solvencia para poder, con su equipo, con sus recursos, tratar de intervenir este tramo, sin que haya injerencias que pongan de pronto en riesgo este proyecto. Mire, nosotros se lo solicitamos hace muchos años y no ha sido posible. Yo veo una coyuntura que se vive, va a ser igual. Pero esas concesiones, ese apoyo privado para que invierta cuando el sector público no, no, no lo puede hacer, es una situación tan sencilla. El problema es cuando hay intereses atrás de eso. Primero mis intereses y luego el interés de la comunidad es lo que ocurre en estos problemas. Mire, yo para darle con un ejemplo lo que nosotros podemos hacer. En este momento nosotros estamos por iniciar la vía al Guayabo en Baba, eh, asfaltada, totalmente nueva. E25 Caracol reconstruida totalmente. Costa Azul en Valencia, El Guineo San Carlos en Quevedo. De las cosas que anoté ahorita sí de memoria, tengo muchas más. Ventanas La Palvadera, Jordaneta, San Juan, Cuatro Varas, Salapi, El Congo, Buenafé, Palenque, Macul. De Palenque a la provincia del Guaya es una vía faltada nueva porque la, la vía que va, la que es el gobierno central que va de Palenque, Santa Marta y que llega a Macul está totalmente destruida. Ahora van a tener una vía que se llama Palenque-Macul, de la prefectura, totalmente nueva. Los canales Salampe y la industria... Alejo, Lascano, Zapote, Vía el Empalme, en, en, en el sector de Mocache, Barreiro, La Unión, también hoy día se adjudica. Entre las que están ya terminadas, entre las que están construyéndose y estas cerca de 14 carreteras nuevas que llegan, vamos a pasar los 400 kilómetros de carreteras nuevas y estamos discutiendo por décadas una simple carretera de 90 kilómetros, que no las pueden hacer. Y que en estas de aquí, la prefectura cobra cero, no le cobra un solo centavo. Y acá que la cobran, no la pueden hacer. Cosa que es un abuso porque eh, esta, esta situación difícil de los ríos, para nosotros la carretera es vital, para los riosenses, para ellos es un negocio. Y cuando piensas solamente en sentido de negocio, ...y el Estado no está para equilibrar las fuerzas... ...es lo que sucede... ...van a seguir los abusos... ...si no, vámonos a los ejemplos de lo que está sucediendo en la provincia del Guayas... ...que no se hicieron las concesiones como, como eran... ...mire... ...cuando concesionaron Durán... Juhan, ...dijeron que en un año iban a estar los cuatro carriles... ...¿cuántos años han pasado? 23 años... ...posiblemente más años de algunos que están aquí... ...23 años... ...y todavía no terminan... ...y vaya a ver la carretera como está... Ya está destruida y no la han ampliado. Y el concesionario, porque siempre hacen las, las, las, los contratos a favor de él, el concesionario ahora pide que le subsidien, porque lo que recibe no le alcanza. Imagínense. Cosa que el mismo cuento nos van a hacer aquí, de llevársenos la plata a nosotros, los riocenses, cosa que tenemos que tratar de estar siempre eh, en la expectativa. Y si dejamos pasar, buena fe. Olvídense, se vienen con todo a hacer el, el, el tramo, de los no, no los tramos, sino los peajes, entre el uno que va en San Juan y el otro que va a ir en Zapotal. O sea, fácilmente la prefectura podría intervenir esta vía sin descuidar de pronto los proyectos o las atenciones que se le debe dar a la zona rural. Porque es una vía rentable. Yo conversé con los bancos locales y los bancos internacionales. Les dije, miren, necesitamos tantos millones para comenzar. ¿Cuántos necesitan? Les dije que necesitamos tanto. ¿Cuál es la garantía? Los dos peajes que se colocan los cobran ustedes y hacen un fideicomiso. Cobran intereses, amortizan su deuda y nos dan una parte para seguir construyendo y mejorando y dándole mantenimiento. Es sencillito, sino que acaso son los intereses de llevarse todo. Lamentablemente se creen con derecho a llevarse y hacer negocios donde no hay nada, donde hay, ¿cuántos accidentes? 43 personas fallecían en esa vía todos los años. Ahora que la estamos interviniendo, porque no, no tengo todos los recursos, porque se me los llevaron, hemos bajado a menos de la mitad. Pero no se hace nada, no se hace absolutamente nada. Y vemos a un ministro que está ahí decidido, decidido a dar respaldo. Y lo que comentó hace un momento el señor Guido Bricio, ya no amenaza el gobierno, amenaza el concesionario. Les vamos a quitar la frecuencia a los, a los transportistas, les vamos a hacer citar con la, con la, con la comisión, de la CT de Comisión de Tránsito del Ecuador, eh, les vamos a hacer dice sé cuántas cosas, les vamos a presentar denuncias en la fiscalía. O sea, ya, ya con todo eso ya parecen, parecen sistemas mafiosos, lamentablemente, lo que está sucediendo. Pero hay que seguir, hay que lucha, hay que seguir luchando, Guido y, y, y Nilo, no nos queda más, ¿Qué, ¿qué más nos toca hacer? Seguir luchando, espero que en algún momento que se, que se calmen las cosas que están sucediendo a nivel nacional, los, pro, los problemas internacionales que afectan nuestra producción, los problemas de pandemia que ya están pasando, los problemas en la asamblea, el gobierno comience un poco a bajar más el presidente y a comenzar a poner orden a sus ministros. De Siguiendo ya para terminar esta fase de, de vialidad eh, nacional, podríamos decir, bueno, hay un proyecto que vamos a ver cómo resulta en este caso, sería ya Prefectura de los Ríos, Prefectura del Guayas, con el ansiado paso lateral que generalmente nos tarda pues, una hora pasar por Juján, ¿no? un tramo de menos de 10 kilómetros. ¿Este proyecto interviene el gobierno o será estrictamente bajo las dos prefecturas? Mire, estuvimos trabajando en ese proyecto cerca de dos años con el gobierno y no vimos ningún avance. Y si ha tenido un comportamiento de, de quitarnos lo que ya estaba, creer que iba a colaborar en eso era, era ser demasiado infantil. Nos hemos reunido con Susana González, la prefecta de la provincia de Guayas, y entre los dos, las dos instituciones vamos a sacar adelante el proceso. Esa vía cuesta... 14 millones de dólares, si la hiciera el METO costara 40 me imagino, pero entre los dos lo vamos a hacer en 14 millones, como tenemos un promedio de que en nuestras licitaciones los que licitan bajan entre el 10 y el 15%, estamos hablando que posiblemente esa obra nos va a costar unos 12 millones de dólares, de los cuales casi 10 son a la provincia de Los Ríos y los dos son de la provincia del, del Guayas. Eh, no va a ser una vía de cuatro carriles, va a ser una vía de dos carriles, muy parecido a lo que se construyó en Yaguachi, da una solución, una salida, no deja aislado Juhan, porque más bien Juhan se va a fortalecer, porque ahora sí la gente, con un menos tráfico que pasa ahí, de camiones pesados, la gente se puede bajar a consumir, a comprar, se puede estacionar de los dos lados, que actualmente no lo puede hacer, y de esa manera fluye el tráfico, especialmente en las horas pico que son a las... 3, 4 de la tarde. Y nosotros dentro de, de la carretera tenemos delineado tanto en esta carretera como en la vía hacia, en la carretera a la altura de Mocache, tenemos definido un centro de venta de productos de agricultores, o sea, del productor al consumidor. Es, es un gran galpón equipado con baños, con sistemas de limpieza, con estacionamiento, con seguridad, con todo para que nuestros agricultores lleven allá el plátano, el arroz, las gallinas, eh, cacao, eh, frutas, todo lo que quiera moverse económicamente en ese sector va a ser para que todos estos comerciantes de Juja, de los ambulantes especialmente, que son los que, los que serían directamente perjudicados, puedan estar en este sector y puedan hacer negocio, pero de una manera ya más ordenada. O sea, siempre estamos nosotros pensando en todo. O sea, ¿no? No nos gusta dejar a nadie afuera. ¿Y eso cuándo sería tangible, perfecto? ¿Para cuándo ya estaría la obra física? Los consejeros provinciales de Los Ríos ya aprobaron el proyecto. El, la provincia de Guayas posiblemente la próxima semana lo vaya a aprobar. Yo, en todo caso, yo ya avancé, yo ya estoy sacando de parte de la Contraloría las autorizaciones del caso para irme adelantando en esto, porque... Guayas se le hace más fácil, Guayas tiene apenas un kilómetro, el redondelio un kilómetro, cosa que como Guayas tiene una concesión ahí a, a la mano, ellos no necesitan licitar la obra, simplemente le autorizan al concesionario que haga ese tramo de carretera. En cambio nosotros sí tenemos que entrar en un proceso de contratación que demora aproximadamente cuatro meses. Pero en todo caso, esa vía le estamos poniendo todo el empeño y el esfuerzo necesario para sacar adelante. Y esto será financiado con recursos de la, de la prefectura. De la prefectura, así es. Y como no queremos que el peso de la deuda vaya a afectar otras obras que tenemos que hacerla nosotros eh, hay una forma de cómo tener recursos sin endeudarse, sin pagar una tasa activa, sino una, pas una tasa pasiva. Nosotros hacemos un ...un contrato con el Banco Central... ...y el Banco Central... ...nos descuenta una alícuota mensual... ...y le paga al contratista, o sea, ...esta obra en lugar de pagarla en los 12 meses de construcción... ...la vamos a pagar en 36 meses... ...y de esa manera... ...trasladamos el costo de la obra... ...a dos periodos de años... ...fiscales más... ...y no se afecta a la comunidad... ...pero, pero van a disfrutar inmediatamente de una obra de ese tipo... ...para que, para que tengan una idea ustedes... El paso lateral de Juján no se va a llamar paso lateral de Juján. Es que se convierte el paso lateral de Babahoyo se convierte paso lateral Babahoyo juján Uno solo. Cosa que las personas que vienen de Quevedo, de San Juan, de Vinces, de cualquier parte de, del Ecuador, o en el otro sentido, este tramo de venir de Juján a Babahoyo y luego salir a la carretera hacia Quevedo, o viceversa, que se demoran aproximadamente entre 25 y 30 minutos, y si hay congestionamiento en Wuhan, se demoran una o dos horas. Con esto de aquí van a ahorrar aproximadamente 20 minutos, según los cálculos que hemos hecho. Eso, eso es traer progreso, eso es traer inversión. El contratista primero va a construir y después va a cobrar. Sino que aquí nos cobran primero y después quieren construir. De acuerdo. La obra pública importantísima... Eh, la rehabilitación, la regeneración, eh, nuevas vías, prefecto, mueve muchísimo. No obstante, si no sirve de nada de pronto a veces tener rutas en buen estado, tener carreteras de primer orden. Si la inseguridad genera que el ciudadano no salga a trabajar, que el comerciante no salga a vender su producto, que el emprendedor no quiera iniciar su negocio, eh, ...es un mal que nos asedia a todos los ecuatorianos... Y, ...y del cual todos somos parte de, de, de esta situación... Eh, ...según las normas constitucionales... ...en efecto hay organismos de seguridad... Eh, ...a quienes la competencia les corresponde de manera directa... ...en el tema eh, de la seguridad y otros quienes apoyan... Eh, ...como Prefectura de los Ríos se está trabajando... ...indudablemente en muchos frentes... ...y de acuerdo con el contexto que le hacía inicialmente... Eh, para complementar precisamente, prefecto, que la obra pública, que la vialidad sea eh, un adherente también para que las familias puedan eh, progresar, para que el ciudadano se sienta más seguro. ¿De qué manera la Prefectura de los Ríos busca contribuir con la seguridad? Más allá de que no sea una competencia directa, pero que de alguna manera sea eh, una alternativa que ustedes puedan plantear para que esto que es competencia en sí o que nos ataño, nos corresponde a todo pueda ser una realidad, o sea, el vivir en una ciudad, en un país, en una provincia donde se respire paz, donde al menos hay indicios de que puede haber esa seguridad que todos anhelamos. Bueno, si nosotros no trabajamos en educación, nada de lo que hagamos servirá, porque asesinarán, robarán en, en, en carreteras pequeñas, como en supercarreteras, lo que sucede en Quevedo, que ahora el anillo vial, usted tiene que entrar con un blindado para poder pasar por ahí. Sí, nosotros tenemos unos proyectos de educación muy buenos. Lo primero que estamos haciendo es darle conectividad, internet, para que la ciudadanía tenga toda su información. La segunda, estamos trabajando ya en un proyecto de darles computadoras, no tablets, computadoras, laptops, a los estudiantes del último año de bachillerato. Ese es un, ese es un proyecto que que una vez que tengamos ya la firma de los convenios con los ministerios respectivos, los vamos a lanzar. Pero en seguridad también hemos estado pendientes y no han querido recibir nuestro respaldo. Eh, felizmente, gracias a Dios, la vela se apagó, porque la señora Vela no quería recibir el apoyo de parte de la prefectura. Un proyecto que lo construimos con la Policía Nacional, un proyecto que fue trabajado con ellos. En el primer tramo era... 5 VC móviles y 10 camionetas equipadas con todo. Pero la ministra anterior no quería recibir ese beneficio. Y ni siquiera hacía nada porque la policía, la policía apenas trabaja con el 20% de su parque automotriz actualmente en la provincia. Espero que el nuevo ministro sea más receptivo y poder lograr eso para ayudar también al tema de la, de la comunidad. Y estamos diseñando unos UPC pequeños, fijos, que estamos trabajando en presupuesto, no queremos hacer el que hacen ellos, sino uno distinto, mucho más pequeño, mucho más práctico, para poder construir por lo menos unos ocho en la provincia de Los Ríos. Pero eso es parte para aliviar los problemas, pero no van a aliviar totalmente la solución. Si no engranamos todos, municipios, juntas parroquiales, el sector productivo, la ciudadanía, el gobierno nacional, esta lucha contra la delincuencia nos la están ganando hace muchísimo tiempo. Y otro producto que estamos por lanzar ya, por firmar el convenio, es alumbra tu recinto. Los recintos de nuestra provincia están totalmente a oscuras y vamos a invertir en aproximadamente 3.500 lámparas para alumbrar los recintos. Esto también va a ayudar también a la, a la seguridad porque la gente se siente aislada, se siente temerosa y son cosas que, como usted lo dijo, don Hilo, no son competencias nuestras, pero nosotros representamos a una comunidad que sufre, que pasa malos momentos y tenemos que salir a respaldarla. Y si tenemos por ahí cómo eh, ir, ir provisionando recursos y haciendo estas obras, las estamos haciendo. Mire que le digo la cantidad de obras que tengo. La vez pasada en el otro tramo de, la, de los 12 proyectos que lanzamos, fue tanta la magnitud de la obra pública que hicimos que los ríos que nos proporcionaban las minas, que nos proporcionaban las piedras para construir las carreteras, se nos agotaron. Y tuvimos que cambiar ubicaciones para poder terminar las carreteras. Y en este, en este caso ya hemos hecho una planificación para que no nos suceda aquello. Pero cuando, cuando se trabaja con buenos precios, cuando se trabaja con, con licitaciones serias, correctas, se alcanza, al se alcanza. alcanza el dinero, disculpe pero alcanza el dinero. Ustedes nunca me han escuchado, a mí me han escuchado ustedes pedir que me paguen lo que me deben, porque me den bastante dinero, pero nunca decir no voy a hacer algo porque no hay dinero. Sí, hemos mantenido una, una obra sostenida durante todo este tiempo y la seguimos haciendo. Yo tengo, yo tengo parámetros donde nosotros asfaltamos el metro cuadrado de, de asfalto de 5 de, de centímetros hasta en 6 dólares con 10 centavos. Hay otras instituciones que nos faltan en 11, en 12 dólares, ese mismo tramo. Cosa que por eso a nosotros nos alcanza. Y contratamos tratamos de contratar con los mejores, a pesar de que la contratación pública no podemos nosotros limitarnos porque gana el que presenta la mejor oferta, pero nuestros pliegos son tan estrictos para que no entre cualquiera, entre los mejores. Y gracias a Dios, gracias a Dios las cosas nos han salido bien hasta ahora. Bueno, ya en la parte final de este diálogo con el prefecto de la provincia de Los Ríos, Johnny Terán, eh, prefecto, estamos ya en una parte, en la recta final también, entendemos que estamos próximos a comicios electorales, un año le queda en el poder, ¿Cuáles han sido las expectativas durante este periodo de trabajo eh, que ha venido desde el año 2019 que tomó posesión? Eh, ¿Cómo encontró la provincia ahora que tenemos otro un tiempo recorrido, podemos ver un poco la mirada hacia atrás y cuáles han sido esos logros alcanzados, ¿no? y sobre todo decisiones políticas. Siempre una de, la meta, de las metas que yo me trazo, eh, lo hice cuando cogí la, esta ciudad destrozada, de que siempre nosotros nos gusta entregar las cosas en mejores condiciones como las recibimos. Tenemos una institución estructuralmente que avanza, que tiene una adecuada planificación, que tiene una robustez económica bien grande, les quiero comentar, hemos comprado vehículos para los funcionarios, para los proyectos, hemos nosotros remodelado el edificio, hemos, estamos remodelando otras áreas y les quiero comentar de que eso lo hacemos solamente con los intereses que nos genera los bonos que tenemos nosotros. Y estamos comprando alimentos para las personas que en este momento necesitan con utilidades que tenemos el Banco del Estado. O sea, hemos manejado bien la economía, no es algo raro, no es algo que excepcional, es como se debe de hacer, sencillo. Pero cuando está enfocado al servicio de la comunidad, las cosas salen bien. Eso yo, yo le puedo asegurar que encontramos una provincia con 700 kilómetros de carreteras asfaltadas en mal estado y la vamos a entregar a fin de año con más de 1.100 kilómetros de carreteras asfaltadas. O sea, lo que había más lo que se ha hecho. Esas son las metas nuestras. Este, hubiéramos hecho mucho más si las condiciones del Ecuador hubieran sido distintas, pero en todo caso ante las adversidades que se han presentado los parámetros de eficiencia han sido bastante altos y me siento muy agradecido no por, porque nosotros lo hemos hecho es porque todo ese equipo que es la prefectura lo ha logrado hacer y sobre todo el respaldo de la ciudadanía Muy bien, bueno, gracias a la gente que se conectó en este diálogo con el prefecto de Los Ríos bueno, lamentablemente el tiempo siempre es el peor enemigo en televisión y en todas partes, nos vamos. Señor perfecte, perfecto, muchas gracias, últimas palabras. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la a la pinta. A ver, había también uno, uno que les había pisado a los dos. Café el café. El, el café del Chef. Café del chef. Café. Les trae. ¿Cuál es el, el plato choc de ellos? Chocsue choc, choc, choc de, choc choc. choc. ah. choc de cangrejo. Así que sí. sí, pero si viene la Semana Santa ya, se nos viene el feriado y. Bueno, en todo caso agradecer a La Pinta por habernos prestado las instalaciones, a la municipalidad que, que ha estado aquí presente coordinando que las cosas salgan bien, al Café del Chef y a ustedes especialmente. Yo más bien, bueno, para finalizar, agradecerle por este espacio que es importantísimo para que las personas puedan conocer más respecto al trabajo que se está desarrollando y a las realidades que vive en la provincia de Los Ríos. Indudablemente se nos quedan muchísimos temas afuera en materia de turismo, en materia de relleno hidráulico, también eh, en obra pública, inversión, pero entendemos que probablemente pues, hayan otros espacios a través de los cuales se puedan seguir fortaleciendo estos diálogos. Perfecto, de mi parte también y a la audiencia, muchísimas gracias y pues bueno, esperar de tener que Dios nos conceda una oportunidad para poder entablar un nuevo diálogo en el que podamos abordar todos estos temas que hoy por hoy se nos quedan afuera. Buen día. Hasta Mucho la abra. próxima. Saludos. Y el café que me tomé. Se me regó el café.